noches y Dios les bendiga. Bienvenidos. Esta es la pastora Sonia Maroni de la Iglesia Casa de Gracia. En esta noche quiero animarte que te unas conmigo y tomes el paso de decirle sí a Dios. En la palabra del Señor nos habla una historia muy conocida acerca de la vida de Ruth con su suegra noemí. Ruth era moabita, era una mujer que no conocía a Dios por naturaleza, por cultura. En su familia nadie había visto o había servido al Dios vivo. Pero se encontró con un muchacho judío de una familia de Israel que se había movido a la tierra de Moab, que traducido quiere decir basurero. Allí ellos se enamoraron, se casaron. Y como todo lo que pasa en el basurero, este joven murió. No tan solo murió él, también murió su hermano y su padre. De la familia de Israel, de la ciudad de Belén, solamente quedó su suegra Noemí. Algo pasaba con la vida de Noemí que inspiró no tan solo a Ruth, pero también a Olfa. No basta ser tan solo inspirado, sino también llamado a tomar una acción. En este día vamos a hablar en el libro de Ruth, capítulo 1, dice la palabra del Señor que en los días que los jueces gobernaban, en Israel hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Fíjate cómo esta mujer y su esposo salieron de la casa del pan con sus manos llenas. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí, que quiere decir dulzura. Sus hijos se llamaban Malión y Kelión y había nacido en Éfrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab se quedaron a vivir allí. Qué triste que saliendo de la casa de Belén de Judá, donde había pan, Judá quiere decir alabanza, había gozo, había una hambre, mas sin embargo se movieron a la casa del basurero. Se movieron a la casa donde todo se podría, donde no había nada fructífero. Dice la palabra del Señor que murió este hombre, en Melec marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, o sea que no tan solo ella se quedó mientras ellos estaban vivos, murió su esposo, esto no la animó todavía a salirse de la casa del basurero, sino que se quedó todavía un poco más. Aleluya, dice más tarde, ellos se casaron con unas moabitas. O sea que habitaron, se hicieron su lugar, aleluya, en una de las ciudades de allá llamada Orfa y otra rut y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. 10 años. Ellos crecieron, aprendieron las costumbres de los moabitas. Sus hijos se casaron allí, 10 años. ¿Sabes qué le pasó a sus hijos? dice es la palabra del Señor que ellos también murieron. Murió Malión y que León y Noemí se quedó nuevamente desamparada y sola. Sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar a Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían venido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí le dijo a sus dos nueras, es mejor que regreses a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mí y a mis hijos el señor les conceda hallar reposo cada una a su casa de su propio marido luego la despidió y con un beso para ella se pusieron a llorar a voz en cuello esta mujer había creado unas ligaduras unas ataduras con estas mujeres con este pueblo muy profundo eran tan profundas que cuando se fueron a despedir se abrazaron, se besaron y lloraron porque dijeron, no nos vamos a ver más. Pero algo pasó. Le dijeron, las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero me respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo. Mira cómo empezó ella a verse. Dice, pues no tengo más hijos que pueda ser sus maridos. Vayan seguidas. Mía, ya no estoy ya estoy vieja para tener marido. Y aún cuando abrigara una esperanza esta noche, estuviera con un hombre, con un hombre y volviera a tenerle hijo, habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos. No, hija mía. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor me ha puesto, se ha puesto en mi contra. Pero ellos seguían llorando, voz en cuello, Orfa se despidió de su suegra y volvió atrás. Eso es lo que quiere decir Orfa, la que da la espalda, la que vuelve atrás. En tu crisis te vas a dar cuenta quién vuelve atrás. ¿Quién te da la espalda? Gloria al Señor. Pero no lo hizo así Ruth. Ruth le dijo a Noemí, no me pidas que te deje. ¡Mmm! Aleluya. No me pidas que te deje. Ni que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué hermosa declaración: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios será a donde tú vivas. Yo viviré. Esta mujer estaba decidida. Ella no tan solo amaba a Noemí porque ella había sido. La mamá de su hijo, si no había conocido al Dios de noemí En este día, ¿cuántos conocen a tu Dios? ¿Cuántos no tan solo te aman por quien tú eres, sino te aman porque estás hablando, estás destallando, estás uh, enseñando a un Dios que es diferente. Cuando vayas a la casa del pan, no dejes a rota atrás. Acuérdate que ella necesita de ti. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios es tan maravilloso. Dios me ha permitido tener mucha luz en mi vida. Pero también he tenido noemís en mi vida. He tenido mujeres que han destellado lo que es servirle a un Dios vivo. Lo que es creerle, lo que es estar firme. Y aunque vivan y hayan pasado momentos donde viven en el basurero, todavía el Dios de Belén está con ellas. Qué lindo es la presencia del Señor. Qué lindo es su nombre. Qué lindo, qué lindo. Yo quiero que en esta hora tú ores conmigo. Para que sea que tú seas Noemí o seas Ruth. Dios se le manifieste a alguien. Cuando Noemí perdió toda esperanza de ser la madre de mucha gente. Porque era una bendición y es una bendición. Nuestros hijos... Ella Pudo ver en la vida de Ruth Que la fe Que ella le pudo dar A Ruth La hizo la abuela De Rey David Y hasta este día Se honra de esa forma está en la genealogía De Jesucristo en el libro de Mateo Hablamos de Ruth Dice que ella tenía una fe Que tuvo gracia y la gracia llamó la atención de su futuro esposo, vos Qué lindo es la presencia del Señor. No pierdas la esperanza. Voy a orar por ti. Ve un lugar donde puedas orar. Toma posiblemente tu teléfono. Ve a un lugar donde puedas orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermano, por mi hermana. Que ahora mismo, Señor está pensando, Señor, estoy en el basurero. ¿Qué vas a hacer conmigo? Señor, posiblemente la localización donde me encuentro no está reflejando el Dios que yo le sirvo. Pero yo te pido hoy, Señor, que seas obrando a mi favor. El enemigo posiblemente me ha restado tus bendiciones, pero hoy volvemos a la casa del pan hoy volvemos dios a un lugar donde habita dios don queremos volver señor a tu casa te pido por mi hermano por mi hermana que posiblemente están apartados señor que hace tiempo no vienen a tu casa y yo te pido padre que tú los atraigas con cuerdas de amor ahora mismo padre Señor, echa fuera toda malicia, maldad, que estén pidiendo que mi hermano, que mi hermana, vuelva a tu casa, Señor. Tócalos, maestro de gloria, y manifiesta tu poder de manera sobrenatural, para que mi hermano y mi hermana, en este día, puedan disfrutar, Señor, los beneficios de lo que es estar en tu casa. Te pido por cada persona en el nombre de Jesús. Déjame saber desde dónde nos estás escuchando. Queremos orar por ti. Si tienes alguna petición, conéctate con nosotros. Envíanos un mensaje. Nuestro número de teléfono es el 253-273-1855. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida y quieres bendecirnos, también tenemos las plataformas para hacer sus donativos. Agradecemos muchísimo su fiel apoyo y agradecemos a Dios porque sabemos que vuelves a la casa del pan. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga y ten muy buena noche. Acuérdate, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa.